Hola, ¿qué tal? Yo soy Pedro, así si no me conoces me presento, soy Speedrunner y conozco los trucos y glitches de las campañas de Halo. En esta ocasión estamos en clausura, el tiempo parece de 20 minutos y vamos a hacerlo en legendario. Ahora, esta misión es de las que se empezaron a Speedrunner desde hace un buen. Uno de los skips aquí se conoce igual desde el principio. Y pues, creo que cualquier otra guía que hayas visto te la va a explicar. No sé si se hayan explicado el, el Pilar Launch, pero... Te voy a enseñar un pequeño skip extra Que no es obligatorio de hacer Porque para el tiempo para Obviamente lo puedes conseguir sin ese skip Pero Como te lo digo Pero se ve cool, ahorras un poco de tiempo Evitas enemigos y pues sí, Básicamente de nivel se hace así Ahora Vamos a empezar a acelerar Con el pelican y vamos a empezar a descender En cuanto salgamos de aquí y ahora, algo que debes saber Esta misión me gusta bastante porque puedes manejar un pelican Eso está chido El lado malo del si speedrun es que casi no usamos este pelican Vamos a ignorar nuestros objetivos Y simplemente vamos a empezar a descender hasta Más o menos hacia donde estoy viendo te si das cuenta, vamos a ir hacia esa estructura flotante que está ahí Y lo que vamos a hacer es entrar por ese agujero No ese de ahí arriba, sino por el que está ahí, de abajo Y no quieres descender mucho porque a veces este, te puedes llegar a... A perder, está medio oscuro Pero ahorita, ahorita vas a ver cómo, cómo se hace esto, sin ningún problema Aquí creo que me hace falta descender un poquito más Listo Y quieres empezar a dejar de desacelerar cuando te aproximes Porque no quieres chocar y morir Entonces aquí ya voy a dejar de acelerar Y ahora lo que va a hacer es entrar por aquí Y empezar a subir Me acerco aquí a la plataforma está fea Justo aquí y lo que vas a hacer es entrar por ese agujero que está ahí Entonces simplemente brinca Jetpack y listo Y con esto ya acabas de brincar todo el nivel prácticamente Lo que queda es Básicamente nada Aquí nos van a dar un punto de control cuando se abre esta puerta Y ahora aquí nos van a dar otro punto de control durante este elevador Empieza a golpear para evitar que te den ese punto de control Y vamos a dejar de golpear justo cuando lleguemos acá arriba porque viene el gonto del launch del que te hablaba Aquí quiero que me den mi punto de control, gracias Y lo que vamos a hacer es esto Vamos a correr hacia esa línea que está ahí Esta línea negra Y lo que vamos a hacer es este, Activar que este pilar aparezca Déjame ver si lo puedo activar Este este pilar suba Y cuando sube nos va a pegar y vamos a salir volando Pero ahora, Pedro, ¿cómo le hacemos? Vas a brincar Vas a empezar a usar el jetpack No brinques, simplemente corre y empieza a usar el jetpack Cuando llegues a esa línea Vas a estar apuntando más o menos hacia esa línea negra que está ahí al fondo. Cuando el jetpack llegue a rojo, tú lo que haces es dejar de usarlo y giras tantito tu mira hacia la línea que está ahí. ¿Ok? Es más o menos así como funciona esto. Entonces apuntamos a más o menos a la zona negra. Corro. Piso la línea, prendo jetpack. Rojo, dejo, giro tantito. Y si todo sale bien te va a pegar. Este ángulo puede que sea un poco complicado. Si no sale hacia allá, gira un poco tu mira hacia la derecha. Ah, entonces hazlo sobre la línea negra. Siempre se me olvida cuál de las dos pilares negros son. Uh, ahí salió. Si te das cuenta, hasta caminé sobre el pilar y no me pegó. Entonces eso de nuevo. Ahí está, nos pega. Volamos aquí. Lo que te recomiendo es ir prendiendo tu jetpack poco a poco. Porque lo que quieres es aterrizar acá. Con esto evitas un buen unos cuantos enemigos, mejor dicho, que aparecen ahí atrás. Y si haces bien el launch, puedes hasta volar fuera del mapa y las texturas y aterrizar en este elevador. Entonces, aterrizas más o menos por aquí en el con el elevador y te ahorras un poco más de tiempo. Pero a mí me gusta bastante. Y ahora la Railgun, Pedro, ¿as para qué queríamos la Railgun? Vamos a venir por acá. Está este Elite. Y por supuesto que el arma va a fallar el disparo. Matamos al Elite con la Railgun. Lanzamos una granada ahí para que el, el conductor de esa torreta se, se asuste. Vamos a venir por aquí abajo. Esquivando los disparos que no nos den mucho. Y lo que vamos a hacer es bajar aquí. Y lo que vas a hacer es descender ya sea atrás de este o del otro pilar. Espera que se carguen tus escudos. Y no, no esperaba esto. Voy a lanzar unas cuantas granas de protección Esto no es importante, lo de las granas Vas a entrar aquí y vas a prender el jetpack Para que esta sección te cubra de los enemigos Así de sencillo Después venimos por acá Y activamos esta cosita Y listo, ya nomás es esperar a los diálogos de cortana Estoy entrando en la red, de las Estoy en la red. Sí, sí, sí, sí, apúrese ya son míos. Reminder, la mejor cortana esta de todas, ¿no? Capa <ríe> Parece que está visca ¿Encerrado? la sujeta. <ríe> Pero no es cuestión de esperar. Como la Listo. Agarramos a Cortana. Los para llegar a la nave del Espera, Sí. Por favor. Hay varios Lich moviéndose en formación hacia la nave del Didacta. Tendremos una sola oportunidad para esto. Sí, Cortana. Salta los Lich de abajo, córrele. Bichi Cortana. Y vámonos. Eso es este fin del nivel. Muchas gracias por ver. Y podemos saltar la cinemática para que se vea la pantalla. Muchas gracias. 5 minutos 53 segundos. Eso es todo. Probablemente tú lo hagas más rápido, ya sabes, yo me tengo que detener a, a explicar ciertas cosillas, pero pues suerte.